Sí. Me lo el inconsciente porque quería calorcito, ¿por qué? Porque vamos a hablar hoy de algunos beneficios que tiene el encuentro con otras personas. El encuentro con un otro que yo digo, hola, ¿cómo te va? Démonos un poco de calor. Entonces, cuando nos transformamos en Está tan en estufa, frío afuera. Está tan frío que quiero un poco de estufa. Transformémonos en estufa. Bueno, básicamente, el encuentro con un otro, eh, lo podemos propiciar, claro que sí. El tema está en qué frecuencia. Sí. Una chica hoy me escribió en Instagram y me dijo María Emilia, fui a un médico bla bla bla bla bla uh, uh, uh, uh, que me dijo que eran demasiadas eran demasiados mis encuentros con personas este y que no estaba bien a mi edad eh, así que decime cuál es el promedio de eh, juntarme con alguien a pasarla bien eh, en el promedio para mi edad qué fuerte y yo todo dije, no claro sabía que había promedio de acuerdo el vos también caíste en la trampa Ojo con esas recomendaciones, eh, señores médicos, por favor y médicas, porque en realidad no hay un promedio por edad y sobre todo... Eh, ¿Qué pasó? Era una chica joven, la atendió un eh, señor un poco mayor, entonces ella se sintió amedrentada. Porque vos decís, ¿hay un promedio para poder pasarla bien y juntarnos no. con gente y disfrutarnos? ¿Y ser hornitos de vez en cuando? <risa> ¡Claro que no! No hay un promedio. Lo que sí está buenísimo es que la pasemos bien, ¿sí? Y que obviamente con mucho cuidado, respeto hacia nosotros mismos y mismas, podamos disfrutar. Así que... Con esto dije, vamos a tratar el tema de los beneficios que tiene, por sí. eso hay que seguir practicándolo. Por ejemplo, señoras y señores, el beneficio del estrés y la ansiedad. Vivimos. Vivi, vos sobre todo que tenés ahí esa muñequera que no sé qué te pasó este, sí. El beneficio de la ansiedad Viste, estamos todo el tiempo ansiedad Mate, Calma. No vivimos el, el aquí Ahora, yo estoy sí. con Orne Divina Con ese body que me encantó, te lo voy a llevar Y no estoy acá, estoy pensando Uy, me tengo que ir de acá del canal y me tengo que ir a hacer una animación Entonces oh. tengo que hacer una animación y tengo que llevar las cosas y tengo Entonces estoy ansiosa acá Mientras hago la columna sí. ¿Eh? Entonces toda esa ansiedad cuando yo me encuentro con otra persona, empiezo a eliminar hormonas. Las hormonas son neurotransmisores que van así por todo el cuerpo y están en nuestro torrente sanguíneo y tienen efecto duradero, o sea, están un tiempo largo en nuestro sí. sistema. Entonces, ¿En el durante? ¿El o, durante? O después también? No, no, no. Sobre todo se empiezan a eliminar cuando vos te vas preparando. Ah, a... sabés que estás... uh -huh. Chucu chucu, exacto Y durante, durante sobre todo Ahí es como que se hace una explosión sobre todo De este, la endorfina sí. Estos son opiáceos ¿Entendés? Entonces es como que vos te entregás hacia el placer de la relajación, señoras Bien. y señores. Entrás en un estado zen maravilloso, así que eh, no hay promedio. Si vos querés dos, tres veces, cuatro por semana, te eh, quizás, claro. Si lográs, no, te, bravo, es, bravo, claro. Chicos, te aplaudimos, deja, ¿eh? No no, no, no, claro. ¡No no tenés! ¡Una vez por bravo. semana! libera la endorfina. ¿Vos cómo estás, este, Amá? ¿Estás Estresado. ¿Con hijo y ¿En, todo? ¿En qué sentido? Claro, ansiedad, estrés, ¿cómo la vas ah, llevando? Ah, Buen El beneficio. Creo que con mucha carga horaria Bien. de sí, trabajo. Ya lo dijo todo. Eh, y eso, bueno, Bien. por ahí... Eh, ...repercute en la ansiedad y sumo el estrés. ¡Ah, caramba! Bueno... bueno. A ver, ¿segundo? No te preocupes. No, no, no. A ver, vamos con el segundo, sí. porque a esto le va a ayudar a Cata también... ...que ah, tiene ¿qué? un montonazo de información. Ayuda a la memoria. Ah. ¡Ayuda ah, con la me memoria! Todo, Cata, vos que le dijiste a Ramiro lo de la lista de súper y todo, que todos íbamos diciendo... No, ...no, no, no, no, y vos decís, no me acuerdo, no me acuerdo de esto, ¿qué hago, qué hago? Bueno, esto también ayuda a la memoria... Porque este, sí. se genera Una eh, mayor producción de, las, eh, de la actividad neuronal mira, ¿sí? mira, Entonces no despierta eh, Uno es como que dice oh, No hostia, te puedo creer. No puedo creer Voy ya al supermercado después de nuestro Me... encuentro ah, sí, Me acuerdo sí, a todo lo que tengo que comprar <risa> ¿Eh? Por ejemplo, Cate, eso te puede llegar a servir a Y vas al super, super con Y vas al super sonrisa. sin lista Porque lo tenés todo en la casa. Totalmente. La memoria, Alivia el dolor eh, Corporal sí. Esto Listo. también ayuda a las mujeres que por ahí tienen algunas molestias durante el ciclo menstruado. Esto también ayuda, vos decís, che, me duele acá, necesito el ibuprofeno natural. No sé si se puede decir la pero no importa, necesito este analgésico natural. Y qué haces, te encontrás con un otro, abrazate fuerte y sal ¡Se va el dolor! una patada al dolor! ¡Denle una patada al dolor! salimos de acuerdo! ¡Andá, claro! ¡Vos ¡Ahora uno! Otro, otra para ir terminando, ayuda a dormir mejor. Y esto, oh. señoras y señores, es la clave y es así, porque cada vez que vos estás con el encuentro con otro, también se eliminan, por ejemplo, el oxitocino, la oxitocina y la melatonina, que también son neurotransmisores que... Relajan, son como sedantes Sedantes naturales que libera el cuerpo Así que si estás estresado, tenés falta de memoria Tenés ganas de pasarla bien Sacarte el fresquete que va a ser este fin de semana Directamente, pum Hola, ¿qué tal? Me encuentro con otro Y la paso bomba Para terminar, a protege ver. de problemas cardíacos Porque ayuda, sobre todo a las mujeres En un 30% ¿eh? este, De mujeres que tenemos Las mujeres tenemos más eh, no, no sé cómo decir la palabra Somos más propensas, ahí está A tener enfermedades cardíacas ¿eh? Últimamente, en los estudios que se han realizado Entonces hay muchas mujeres Que teniendo una actividad Con otros y disfrutándola ¿eh? Genera sí, sí. que el flujo sanguíneo Mejore, de, ¿De esa puedo, manera Prevenimos después, ¿Tenés miedo de un infarto? Totalmente Yo te ayudo Voy a cuidarte de futuros infartos Exacto <risa> Te protejo el cuore. Fortalece los huesos, sobre todo en las personas este, con menopausia, porque sabemos que hay una baja de estrógeno cuando sucede la menopausia en las mujeres. Y en este caso, cuando una mantiene con regularidad, difícil en la menopausia mantener con una cierta regularidad el encuentro con otro, pero también se puede hacer. Así que esto también alivia y para terminar eh, ayuda muchísimo para prevenir el cáncer de próstata también y la incontinencia urinaria. En el caso justo, de las mujeres ¿no? Ay, Se no ayuda. Asusto. Vos imaginate los beneficios, vos decís, cómo, pero. Es un pero? Doctor en casa. No es solamente el pelo que te queda mejor No, no es solamente la piel que te queda mejor mirá todos, Esto estos, es. mirá todos estos beneficios que trae cuando te das la oportunidad Obviamente el estrés, la rutina y demás Bueno, son enemigos que tenemos que eliminar próximamente Porque en definitiva el encuentro con el otro es lo que va ¡Bravo! A encontrar